Pues Otra propiedad de la aritmética modular que hemos visto antes es el inverso. Entonces, si nosotros tenemos una congruencia como esta, lo que nosotros, lo que, lo que buscamos aquí, si nos piden calcular el inverso porque lo mismo nos piden otra cosa, si nosotros hacemos a por 1 partido a, el resultado es 1. ¿Por qué? Porque multiplicar un número por su inverso da 1. Entonces, si nosotros buscamos A por X congruente con B modulo por M, porque en realidad, cuando, como el inverso, lo que buscamos es que se nos quede una congruencia así. ¿Vale? ¿Se puede hacer siempre? No se puede hacer siempre. ¿Cuándo se puede hacer? Pues solo se puede hacer cuando. O sea, solo existe inverso si... A y M son coprimos. Y eso es muy importante. Si no son coprimos, pues no se puede calcular el inverso. ¿Y qué es eso de coprimos? Pues aquí tenéis el link del vídeo donde explico qué son números coprimos. Aquí. Pues bueno. Eh... Borro esto y os pongo un ejemplo de cómo se... Se calcularía el inverso. Hay tres formas. Yo en este vídeo solo voy a explicar una que es la más, la que menos se utiliza, pero bueno, para que entendáis el concepto de inverso, pues es la más fácil, eso sí es verdad. Ya en otro vídeo explicaré otros dos métodos para calcular el inverso, que ya son los que en realidad se utilizan. Pues bueno, vamos a aplicar el... la explicación a... a un ejemplo. Y este ejemplo, pues nosotros lo que vamos a hacer es construir el conjunto Z sub 5. Como ya he explicado, el conjunto Z sub n va desde 0 hasta n-1 y tenemos 0, 1, 2, 3 y 4. Si llegamos al 5, pues sería el 0, si llegamos al 6, pues sería el 1. Y es a donde nosotros queremos llegar. Entonces, si nosotros queremos llegar al 6, tenemos el 3. Si nosotros multiplicamos 3 por 2, es igual a 6. ¿Vale? 6, en realidad, es el 1. Lo explican en el conjunto Z sub n. El 6, en realidad, su representante es el 1, ¿no? Pues ahí tenemos el inverso del 3 en Z sub 5, el 2. Entonces... Vamos a multiplicar a ambos lados. si 3 por 2 congruente con 13 por 2, módulo 5. 3 por 2, hemos dicho que es 6, pero que el 6 en realidad su representante es el 1. Entonces a mí esto es muy gracioso porque digo 3 por 2, 1. Y yo le yo? Porque en realidad, en aritmética modular, esto es correcto. 3 por 2, 1. Y 13 por 2, 26. Módulo 5. Si veis aquí, con el 26, pues no hemos pasado. Entonces, nosotros lo que hacemos ahora es 26 entre 5 y 5 y 1. Entonces, nosotros aquí lo que ponemos... 26 es 1. ¿Listo? Pues bueno, espero que lo hayáis entendido, si tenéis alguna duda comentadla abajo, o en el foro, o en el Twitter, o en el Facebook, o en muchos sitios, porque el paso está en todos lados. Eh, pues ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo de Matemática discreta. Chao.